Cuando me extrañes, recuerda que en algún momento estuve ahí y no me valoraste. Así como el sol y la luna alguna vez se prometieron amor, así quería que fuera el nuestro. Estar ahí para ti incluso mi luz se apagaba por ti. Todo yo se oscurecía para darte luz y brillantes para tu vida. Porque creía y quería que brillaras más, que fueras más feliz pero valorar un amor real no estaba en tus planes, ¿verdad? Cuando te percates de que solo quedaron fotografías de nuestras caricias, entenderás que perdiste a alguien que alguna vez sintió un amor tan fuerte como aquella carga de trabajo que yo mismo me encargué de equilibrar para sostener la estructura de todo el peso que nuestro amor conllevaba, poseía y tenía. Cuando te invadan los recuerdos y no puedas dar más pasos porque sientes que nadie está a tu lado, en ese momento entenderás que lo tenías todo de mi mano. Pero preferiste tomar el proyecto que estaba en oferta sin darte cuenta que su fecha de vencimiento se aproximaba. Solo lo tomaste porque te haría feliz esa madrugada, sabiendo que yo estaría a tu lado hasta que Dios decidiera lo contrario. Contigo las milésimas se convertían en horas. Éramos del uno y del otro. Los años pasaban como si nada y aunque nuestros ojos se cerraban al caer la noche, no importaba. No temía de nada porque sabía que al día siguiente la primera persona a quien vería sería a ti. Tus hermosos y bellos ojos oscuros, tu sonrisa de niña, tu rostro aún con algo de sueño y tu cabello a medio peinar. Era todo lo que quería en mi vida. Era todo lo que necesitaba para sonreír. Estuve ahí siempre presente, esperando un milagro tal vez, Hoy no sé cómo pude ser tan incrédulo al pensar que me querías de la misma forma en la, en la que un ave añora alzar el vuelo, porque así de apasionado era a tu lado, pero mientras te daba un amor puro y sincero, solo te bastaba con recibir migajas porque al parecer para ti ser una hormiga es más que un pasatiempo. No supiste qué hacer con tanto, no me valoraste aunque mi vida daba por verte feliz, mis sueños no importaban. Mi amor por ti era honesto, sincero, impoluto, limpio, era puro como agua de manantial. Lástima que decidiste ensuciarla con tus acciones. No me quedó más que purificarla eliminando toda impureza de ella. Y entre esas bacterias estaban presentes aquellas palabras que alguna vez me dijiste al oído. Haciéndome creer que solo a mí me amabas. Que por mí todo lo dabas. Prometiste seguir a mi lado, caminar juntos, como dos enamorados. Yo por mi parte no quise prometer nada porque siempre fui partícipe. Que las palabras se las llevan el viento, pero las acciones perduran con el tiempo. Y aún así intentaba demostrarte mi amor cada día. Quería que supieras que eras la luz de mi vida. El mundo lo dejaba en tus manos. Mi vida estaba en tus manos. Solo quería una oportunidad de demostrarte que esta canción de amor sería lo mejor que podrías escuchar en tu vida. Pero no lo quisiste así. Preferiste ignorar todo el trabajo de notas que había hecho por ti. Busqué la melodía perfecta, el soneto divino, pero ni aún así logré llegar a tu corazón o al menos a su sentido. Decidiste trazar un nuevo camino con alguien que solo te iluminaba el bolsillo, porque el amor sincero no encajaba en tus pensamientos. Un peso jamás era mejor que un detalle que viene del corazón. Esa bombilla que hoy alumbra parte de tu patio trasero y que has pensado en cambiar puede alumbrar más que la bombilla de la calle. De hecho, su resplandor no será por siempre y cambiarlo sería una opción recurrente. No valoraste mi presencia. Preferiste ser una estrella más del firmamento y no la luna de mi vida. Entiendo que nuestro futuro no sería el mejor, pero si no lo intentaba me iba a lamentar de la tal acción. Soy consciente del amor que alguna vez sentí por ti, un amor tan fuerte, vívido y tan crisólido que no pude controlar. Hoy agradezco que este cuento de amor que decidiste escribir haya llegado a su fin, a su feliz culminación. Me ilusioné una sabiendo que tan ruda es la vida. Perderte no fue una opción para mí, nunca lo fue. Perderme era la mejor antes de ver cómo sucumbías ante la oscuridad y el deseo por sentirte querida por alguien. más. Gracias por fijarte en alguien. Luchar contra un recuerdo es lo peor. Ni los dioses del Olimpo serían capaces de soportar tal sentir, tal sensación desgarradora. Yo no fui capaz ni lo seré jamás. Pero volver y ser víctima de tu desinterés no es una opción viable para mí. De hecho, ni a alternativa llega la verdad. Para ello prefiero crear una nueva fuente de amor y establecer esa conexión entre el sentir y mi corazón. Pero esta vez un amor sincero que logre penetrar mis huesos. No como el que alguna vez me brindaste que solo se basaba en encuentros carnales. Mientras te alejabas y vi pasar la vida frente a mis ojos, vi pasar mis sentimientos como prisioneros avergonzados por su actuar, encadenados arrastrados por un caballo que los llevaba hasta su encierro. El alma quedó destrozada, hecha a pedazos como un crisal que se rompe. El sentir ya no era el mismo, solo había rencor, solo había desprecio, huir del pasado no fue tan fácil. Decir esto no fue nada fácil y admito que alguna vez deseé volver a sentir la lluvia mientras nuestros cuerpos se rozaban. Deseaba que esto no fuera el final, la vida tenía un mejor plan para mí Reconstruir un corazón herido es una de las tareas más agotadoras Y aún más cuando éste no quiere sanar Estaba entre invierno y primavera No sabía qué decidir Esperaba algo diferente Éramos y no a la vez Sentíamos algo pero no sabíamos qué era Yo solo quería creer que se trataba de un amor único Pero no fue así Perdí todo lo que alguna vez tuve Aposté y me arrebataron la luz de la noche que me ablumbraba Aunque las tinieblas presentes estaban Entre el amor y él jamás me encontraba era como una sensación de dolor y felicidad combinada, una muy difícil de explicar pero me gustaba. Mi corazón cometió el error de confiar y hoy pago las consecuencias. Pero está bien, esto me ayuda a no volver a caer en las manos frías de un ser que no sabe querer, que no sabe amar, no sabe estimar, no sabe atesorar, no sabe conservar. Entiendo que fueron tus decisiones y entiendo que cada una de las cosas que tomaste y decidiste. Las decidiste así porque así eras tú, sencillamente tú con tu forma de ser. No te guardo rencor ni pienso que las cosas deberían ser a mal para ti, sino para el contrario, te deseo lo mejor. Te deseo que sigas creciendo. Deseo que algún momento encuentres a alguien que te sepa comprender. Porque conmigo eso jamás va a pasar. Jamás entenderé el intrincado complejo de tus motivaciones. Y jamás sabré cómo es en realidad tu querer. Gracias Marco. Evidentemente esta reflexión que acabamos de tener nos indica lo mucho que nosotros debemos valorarnos y valorar a las personas que nos rodean, ya que evidentemente no nos gustaría recibir eso que simplemente no nos gusta o no queremos para nuestra vida, así que hay que actuar de manera correcta y hacer lo que corresponde, lo necesario, lo positivo. Nosotros desde Be lifers, siempre vamos a estar complacidos de que nos acompañes diariamente con estas reflexiones tan importantes para tu vida, para tu bienestar. Pero la real respuesta o el empeño que tienes que emplear para que consigas este progreso personal es que tú mismo, tú misma, des pie y des un paso adelante para que todo salga bien siempre. Yo soy Ricardo Niño, él fue Marco Calderón, y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, te quiero pedir que por favor, abajo en los comentarios, me dejes un emoji de una mariposa, Allí sabré que te está gustando el video y que has llegado hasta el final de él mismo. Hasta la próxima, y muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video nuevamente.